Buenas a todos y estamos aquí en este vídeo que creo que va a ser mi primer vídeo largo o semi largo espero no aburrirte mucho y el caso es que pensaba empezar enamorándote con mis palabras y diciéndote que no, este no es mi estilo o quizá mi estilo puede ser un poco con la voz de pito y diciéndote súper rápido que te voy a enamorar con palabras tampoco, la verdad es que si siguen mis vídeos, mis entrevistas y mi canal Sabes que soy bastante natural y bastante sincero, con lo cual creo que voy a usar mi tono. Eso es que este vídeo lo quería llamar 8 maneras diferentes para vender más de una forma honesta y sin truco de marketing de feria con tu web y el email marketing, pero ya te voy a decir la primera mentira y es que no te voy a decir 8 maneras diferentes, te voy a decir una, la primera. Si quieres el resto, pues la verdad. Vas a mi web, eh, pinchas el enlace, te metes en mi newsletter y te descargas la guía que va a venir entera Lo que pasa es que he decidido hacer este vídeo porque me gusta Así que, nada, espero que tengas atención y no te duermas, ¿vale? Vamos con la primera eh, manera y la que yo le llamo la carga cognitiva Y es que, ¡buah! Toda mi vida he sido multitarea y podía hacer más de una cosa a la vez, ¿vale? Cosa rara en un tío, pero lo hacía. Y venga aquí, venga ya, venga aquí, venga ya. ¿Qué pasa? Que al final no haces ninguna bien. Y es que la multitarea ha muerto. Es decir, no somos tan efectivos haciendo muchas cosas a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos esa carga cognitiva de la cual nunca nos habían hablado, y es que nuestro cerebro es vago por naturaleza e intenta hacer lo mínimo posible. Siempre se de decía el dicho de darle a un vago un trabajo duro, porque de una forma inteligente lo hará de la mejor manera posible. Y eso es así. Pues hace mil años y es ahora. no Creo que no va a cambiar y me pongo como ejemplo. No sé si es un gran ejemplo, pero es un ejemplo. entonces qué podemos hacer para que todas estas cosas sean más llevaderas, ¿vale? Eh, te voy a dar varios trucos y si me ves mirando un poco por aquí es que pff, incluso llevo chuleta, te voy a ser natural y te lo digo así como lo siento, no, a, no soy en plan de oh esto, lo otro tal. Voy mirando, si se nota, se nota y si no, me gustaría que me lo hicieras saber en comentarios porque... Todo esto no hace nada más que mejorar y hacerme crecer todavía más. Así que muchas gracias si sigues aquí todavía. Eh, lo primero que quiero decirte es que eh, debes dar la información necesaria, eh, ni más ni menos. Si te empiezas a alargar y a ir por las ramas, al final acabas aburriendo. Luego, utiliza párrafos cortos y sencillos, tres o cuatro líneas como máximo, ¿vale? No más de 80 caracteres por línea, ¿vale? Como pff, podemos ver aquí, pues es un rollo o sea, y sin embargo en este ejemplo es mucho mejor y a que es más agradable a la vista pues eso ya tienes ahí una manera de evitar esa carga cognitiva luego muchas opciones a veces disminuyen las conversiones has visto los típicos emails de newsletter con 20 fotos dos vídeos cuatro luces 10 enlaces y demás eso no funciona no funciona porque quiero dos opciones, tres y seguramente pincharé en una o en las dos y puede ser que compre mucho más. Sin embargo, si tengo 20 opciones, mi cerebro hace pum y me voy. Entonces es evidente que tienes que jugar esa baza, ir concreto. Si tienes una newsletter de un negocio y tienes muchos productos, ¡puff! un email, un producto y así tienes para escribir mil emails. Mejor truco imposible. luego en cuenta en un equilibrio, ¿vale? O sea, un poco lo que te decía antes, si pones demasiadas opciones, mmm, no, no eres productivo, que es a lo que vamos a, a, a evitar, ¿vale? Y luego, la cantidad de la formación es excesiva, trocéala, córtala, como haríamos en la mancha, un buen queso, ¿eh? Un buen trozo de queso, lo vamos troceando y poquito a poco vamos a conseguir mucho más. Y... Por supuesto, y lo más importante, y que nunca se olvide, es que el titular siempre en grande, en H1. Porque si lees el titular y te gusta, la gente ya sabe lo que es y seguirá leyendo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal para más vídeos como estos. Si quieres la guía completa, ve a mi newsletter y te la descargas. ¡Un saludo!